Era esa la intención de poder aclarar las dudas y por eso la visita de la, los responsables del instituto, tanto del instituto propiamente dicho, como también del seguro de sepelio obligatorio, que esto es muy importante porque digamos si llega a caer algún siniestro realmente con esto podemos eh, de alguna manera eh, colaborar, ayudar o compensar eh, lo que uno puede gastar en ese momento de manera imprevista. ¿no? Por invitación del concejal este, estamos acá para evacuar todas las dudas y explicar al operador el seguro de Cepelio que entró en vigencia el primero de septiembre del corriente año este, es un seguro que lo estamos implementando y creemos que tiene netamente un factor social y universal para todo el sector activo y pasivo de la, de la provincia de Jujuy. ¿Qué consiste este seguro de sepelio vía reintegro que hacemos a todos los titulares activos y pasivos del sector de, de la administración pública y de los jubilados eh, en función de que reintegramos el gasto efectivamente realizado de hasta 50 mil pesos del gasto de sepelio? Por suerte hemos tenido una buena acogida con los empleados, han mostrado interés de también afiliar a, al grupo familiar primario y secundario de forma optativa.